Entonces el tema de hoy es cómo tener un temperamento feliz y pues la felicidad es, un, es una de las cualidades originales del ser, ¿verdad? Es, es algo que es propio de nosotros, que se nos olvidó. Entonces, eh, lo que más hay ahora en el mundo es, bueno, sufrimiento y también... Eh, como felicidad temporal basada en cosas materiales, nada más, ¿verdad? esa felicidad que dura dos segundos y entonces eh, ¿verdad? por ejemplo, adquirir cosas, ¿verdad? entonces adquieren algo, dura dos segundos ya se acabó en la felicidad, mañana otra vez hay que adquirir algo, etcétera. entonces se acumulan cosas, ¿verdad? materiales zapatos y ¿verdad? Decía una profesora de nosotros que, que la gente acumula, el, o sea, tiene montones de pares de zapatos, como si fueran 100 pies. <ríe> Entonces, esta, esta situación de, de estados bajos, ¿verdad? Del, del ser humano que causan sufrimiento. Eh, el, el ser ha olvidado su propia naturaleza, su, su, su verdad y entonces se ve siempre como inundado de, de, de influencias externas entonces cuando yo recibo esas influencias y estoy llena de eso entonces me cuesta mucho vivir de acuerdo con mis propios principios y valores de acuerdo con mi propia verdad, entonces yo voy a estar viviendo siempre basado, basando mi vida en, en la forma de ser de los demás y no tengo felicidad, ¿verdad? tengo una forma de pensar adquirida, o sea, estoy pensando igual que los demás, haciendo las cosas iguales, dejándome influir todo el tiempo, entonces no puedo ser feliz. Es como... Pero además hay, hay un aspecto que, digamos, la vida nuestra empezó... Es como, como que iba el bote por unas aguas tranquilas y feliz y nada pasaba cuando en eso se le hizo un hueco en el fondo, se empezó a llenar de agua y se empezó a hundir. ¿Verdad? Las, refiriéndose eso a las situaciones que hay en la vida. <coughs> de las personas, y entonces, hasta que el bote se hundió, ¿verdad?, y, y, y solo hay sufrimiento. Entonces eso, de pronto, no, nosotros no podemos cambiar el mundo, ¿verdad?, no podemos cambiar nada de lo que está fuera de nosotros, nada, en absoluto, nada es Nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo estoy en una situación, digamos, la depresión, por ejemplo, es un estado muy, muy, muy común en este momento, en el mundo entero, ¿verdad? ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer ante las situaciones, ante cualquier cosa, ante las relaciones que no son armónicas, lo que sea? ¿Qué debo hacer? <coughs> ¿qué creen? y si no puedo cambiar las cosas, ¿qué voy a hacer? ¿cambiar uno? cambiar yo, ¿verdad? la única opción que me queda es cambiar yo <coughs> entonces eh, el cambiar es como no solo entender eso <coughs> entender es una cosa que yo tengo que cambiar pero puedo entenderlo y ya, y sigo igual, ¿verdad? lo que sí tiene poder es un pensamiento que sea como, sí, lo voy a hacer, y cambiar algo inmediatamente, es decir que para yo tener un temperamento feliz no es un asunto mágico, no es mágico, ya yo llegué al estado que tengo llegué a un estado de sufrimiento, o de depresión, o de tensión, o lo que sea, no va a ser mágico, no, no es que alguien va a llegar con una varita mágica y me va a hacer así, ya yo soy feliz, como en los cuentos de hadas, ¿no? Es un asunto de, de hacer algo, es, es un asunto de, de poner en práctica cosas para volver a alcanzar mi estado original, digamos. Entonces tiene que ser activo, verdad. No es así que yo esté pasiva ahí esperando toda la vida ser feliz y, y llorando de paso, verdad, para hacerlo completo. Entonces eh, es el asunto es entender que yo tengo que cambiar y hacerlo. Eso es lo que tiene poder. Si yo no logro hacer nada, voy a seguir igual y ya está. Es, es así, es, es una cosa práctica. Entonces, una de las cosas más importantes o el primer paso para cambiar yo es el amor hacia mí. Eso es absolutamente fundamental. ¿cómo me, me trato yo?, ¿verdad?, porque decía Daddy Yankee en una clase, nuestra directora, que yo entonces tengo que tratarme como si yo fuera un bebé que ha estado descuidado por muchísimo tiempo y que entonces ahora tengo que tratarme con mucho amor, con ternura, con mucha delicadeza, con paciencia, con mayúscula, con, ¿verdad?, tener un trato así, de, de amor verdadero hacia mí, yo, yo no puedo de otra manera, ¿verdad?, el, el amor verdadero implica muchas cosas que a lo mejor voy a tener que cambiar, ¿verdad?, es, es por eso les decía, no es pasivo, ¿verdad?, si yo, me veo con amor y me considero un ser valioso y además con un enorme potencial y además entiendo que yo soy un alma, que soy un ser espiritual, etcétera, etcétera, si yo llego a hacer eso parte de mí, tengo que cambiar, o sea, va a salir naturalmente que yo tengo que hacer algo diferente en mi vida, ¿verdad?, y algo implica todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Voy a tener que llevar una vida más ordenada, a lo mejor, eh, a lo mejor voy a tener que descansar más, eh, a lo mejor voy a tener que cambiar mi dieta, a lo mejor voy a tener que cambiar mis activi algunas actividades, a lo mejor voy a tener que dejar de enojarme y de tratar a la gente mal y o de gritar o de gruñir ¿verdad? como los perros y los gatos ¿verdad? que gruñen hacen oh <ríe> ya con eso ¿verdad? hay muchas cosas que yo voy a tener que, que descubrir en mí para poderlas transformar entonces son... no, no es una sola cosa lo que me permite ser feliz, son muchas, eh, por supuesto que sería ser, como un proceso, ¿verdad? Pero entonces está la parte física y la parte espiritual. La parte física implica que yo tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidarlo porque... Eh, si yo no cuido mi cuerpo, se va a enfermar. Si se enferma por descuido, porque yo soy descuidada con mi, con mi salud, entonces a alguien le va a tocar cuidarme. Yo diría, por lo menos a mi entender, que yo quisiera ahorrarme esa cuentita, ¿verdad? De ser descuidada conmigo y que alguien tenga que cargar conmigo. Es muy diferente si yo, teniendo todas las precauciones y una dieta adecuada y el descanso, etcétera, etcétera, etcétera, de todos modos me enfermo, eso es muy diferente. Pero si yo me enfermo por descuido y a otro le toca esa carga, estoy creando una cuentita con esa persona, sea quien sea, ¿verdad? Cuidar enfermos como que, ¿verdad? no es así como pasarse el peine, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Eh, hay muchas cosas que hacemos mal, ¿verdad? Toda esta historia de que, ah, un, una vez al año no hace daño y todos los fines de semana o todas las semanas comen cosas, ¿verdad? Que, que enferman y que... Verdad, por ejemplo, bueno yo hablo de la comida porque para nosotros en esta escuela es fundamental. Cómo cocinamos, qué cocinamos y qué comemos y en qué forma, es algo muy delicado, verdad? es muy cuidado. Entonces, digamos que comer cualquier cosa, como comer por comer, por lo general no hace bien. ¿verdad? porque la persona come cualquier cosa nada más para salir del paso ahí no está pensando ni en la nutrición ni en, ¿verdad? en el valor nutritivo de lo que se come ni en la cantidad ni en el momento ni en la forma, ¿verdad? a lo mejor se lo come de pie ¿verdad? comer de pie por ejemplo aunque a ustedes les parezca que, que no significa nada significa mucho porque Verás, yo hago eso si yo no me veo como un ser valioso, que merece estar sentado para comer como debe ser, ¿verdad? Con un mantelito o alguna cosa, ¿verdad? No así como ahí, como si comer fuera algo, ¿verdad? Que, que, no, que no importa. O sea, yo exagero a propósito, pero también es muy común verdad que, que las personas o que hoy comen a las 12 mañana a las 3 y media pasa mañana a la 1 y no sé qué otro día ahí a la hora que caigas si y lo mismo da verdad todas esas cosas son importantes porque porque eso afecta eh, bueno yo ahora estoy jubilada pero eh, hace dos años no estaba <risa> El, la, siempre que voy a India, nuestra sede allá, voy al hospital, <coughs> tenemos un hospital, entonces es un hospital muy especial, y, y entonces es, es bonito, digamos, el ambiente del hospital, la atención y todo eso, entonces eh, voy donde la nutricionista, entonces ella hace años que me hace una lista sí, y, y la escribe ella misma, a las tales horas tal vez entonces me pesa y me dice, ¿a qué hora almuerza usted?, le digo, a las 12 siempre, siempre, bueno yo estaba trabajando y además mantengo el hábito todavía entonces me dice, ah sí, con razón, me dice, usted pesa lo mismo hoy que el año pasado me dices que las personas que comen todos los días a diferentes horas ganan peso. Imagínense, yo no sabía tampoco. Entonces, bueno, eso es solo para ilustrar, ¿verdad? Cada uno hace lo que quiera, pero es para, para, solo para ilustrar que las cosas tienen significado. ¿verdad? lo que uno piensa que no tiene importancia, ¿qué importa? almorzar a las 3 de la tarde, o a las 4, o a las 5, ¿verdad? sí importa, y sí importa brincarse comidas, y sí importa muchas cosas, ¿verdad? es, es importante verse uno con amor, entonces, eh, en cuanto al, al cuerpo físicamente, estaba diciendo un profesor nuestro que es médico que, que, bueno, que si uno se enferma, bueno, ok, se enfermó de ahí, sí, es normal. Pero entonces, si tiene un tratamiento, si tiene unas pastillas que tomar o algo así, que, que piense, es un asunto de conciencia que es muy importante, que piense en el momento de tomarlas como si eso fuera un néctar que Dios le está dando a la persona, porque esa conciencia decía, bueno, póngase las pastillas en la mano y por un minuto recuerde a Dios y después se las toma, porque esa, esa conciencia de uno de que esto me va a servir para corregir mi problema de salud, al tomarlo, cambia completamente el efecto del medicamento, ¿verdad? Es muy diferente que, ay, me voy a comer esta cochinada y ya, ¿verdad? Sí. Es muy diferente. O tomarse algo creyendo que, bueno, me lo voy a tomar porque ya lo compré y me costó dinero, pero esto yo no creo en esto. Si uno no cree en eso, no sirve de nada. ¿Verdad? Uno está rechazándolo para empezar. Entonces él decía, recuerden a Dios un momentito y después se lo toman. Eso ayuda a curar el padecimiento, pero también, también es, es una forma de, como de verse uno diferente, ¿verdad? Entonces uno tiene que tomar precauciones con la salud, tiene que ser valiente, tiene que hacer esfuerzos, Esfuerzo significa hacer algo, ¿no? Estoy hablando de cosas pesadas y terribles, ¿no? Hacer algo. Y para la salud de uno, ¿verdad? Y, y entonces tener una buena salud es muy importante porque permite que uno disfrute de la vida, ¿verdad? Es, es muy importante la buena salud. bueno. Para mí es algo así como un tesoro invaluable, yo tengo una salud muy buena de toda mi vida, mi mamá tenía una salud a prueba de bala y mi papá también, entonces para mí eso es valiosísimo digamos, yo, yo con dificultad me resfrío digamos, tal vez una vez al año, pero tengo unas defensas buenísimas para el resfrío. No soy fuerte de musculatura, digamos, no, no soy así como, ¿verdad? No, tengo una estatura bajita, no soy muy musculosa. Fuerza física no tengo mucha, pero tengo muy buena salud y me cuido mucho, muchísimo. Entonces, eso permite disfrutar de la vida, porque, ¿verdad? Uno se hace grande. No de, no de tamaño, pero entonces es, es bueno no tener que, yo no digo que nada me va a pasar, pues a, los, a todos nos va a pasar, ¿verdad? Pero por lo menos he disfrutado de mi vida así, sin, sin mucho sufrimiento, en ese aspecto, ¿verdad? Entonces es muy importante que para ser feliz, Primero, yo tengo que amarme yo misma. ¿Cómo hago? ¿Qué hago para desarrollar un amor verdadero incondicional hacia mí? No es, el, el, no es lo que nos han recetado, ¿verdad? Eh, desarrollar ciertas partes del cuerpo. Es bueno el ejercicio, lógicamente, pero no es el tipo de lo, lo que nos venden, ¿verdad? De que hay que verse así o asá y no sé qué. Es, es en cuanto a salud, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué tengo yo para tener ese amor de manera que yo pueda, en forma natural, llevar una vida que, es, que sea con precaución, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, lo primero, como es aquí siempre, es desarrollar esa relación con el Ser Supremo, porque Porque, hay una razón, porque el amor que yo recibo de Dios me permite a mí llenarme de amor y descubrir mi propio, ¿verdad?, el, el amor por mí. Entonces es muy importante tener esa relación, eh, tomar de verdad en serio el, el hecho de poder meditar, de poder Disfrutar de unos minutos por lo menos de, eh, de dicha suprasensorial, suprasensorial quiere decir más allá de los sentidos, ¿verdad? De un, de un estado espiritual que uno pueda sentarse aunque sea tres minutos y tener esa experiencia, eso es absolutamente necesario independientemente del sistema de creencias de cada uno, ¿verdad? Es una relación con el Ser Supremo que despierta en mí el amor por mí y por él también, ¿verdad? Entonces, esos minutos como de silencio, de poder ir hacia adentro, de sentir un estado de paz, de ojalá de de olvidarse por unos minutos del cuerpo y poder estar en esa como en esa en ese estado de espiritualidad, pero poderlo disfrutar de manera que yo lo disfrute y pueda entonces tenga el deseo de repetirlo y volverlo a hacer, porque la vida es como el bote. Esa era la historia de la vida. No va a ir siempre así. ¿verdad? el bote de ahí, siempre hay cosas en la vida de todo el mundo, enfermedades o dificultades con los demás o lo que sea, cualquier cosa, que hace cambiar todo en un segundo, el dólar sube en un segundo y todo cambió para todos. Vean cómo es para todos, no es solo para los que tengan grandes negocios o no sé qué, no, es para todos y para los que menos tienen peor. Hoy dijeron, como el dólar sube, todos los productos, todo lo que se produzca con materia prima importada sube sin excepción. Por lo tanto, yo eso lo entiendo, pero no había oído y dije yo, oh, oh Dios, por lo tanto, el pan va a subir, el pan. Ahora imagínense ustedes, el, el pan, ¿verdad? Es que el pan es como lo, lo más barato que uno pueda tener en la mano para, para saciar el hambre, ¿verdad? La gente que menos tiene, el pan va a subir. Claro, es, además de que todo lo demás, pero, ¿verdad? Y todo eso pasa en un segundo. Ya pasó. Todavía no he visto el precio del pan, por por dicha que estamos, yo pensé inmediatamente, por dicha que estamos en la cultura del maíz, porque tenemos, pero ahí solo falta que en Costa Rica, como nunca más, ¿verdad? hubo un momento en que fue, ¿cómo se llama? autosuficiente en arroz, frijoles y maíz, autosuficiente, y las políticas monetarias dijeron Ah, no, es que vean mejor, traer todo el excedente es más barato que producir, ahora ya no somos autosuficientes en nada, entonces es capaz que en maíz tampoco, bueno, de hecho no, y seguro lo traen de México, quién sabe. así que las tortillas seguro también. Entonces, ¿verdad? Ante ese panorama es muy importante como aprender a sentir la compañía de Dios porque no solo hay situaciones así hay situaciones de la naturaleza también hasta este momento, bueno, a nosotros tal vez no nos ha tocado pero la gente que está en, en el sur del país en, la, en las costas, ¿verdad? han pasado por situaciones muy difíciles y si uno no tiene el hábito creado en el momento en que uno está bien, ¿cuándo lo va a crear?, ¿verdad? si yo me, si yo quiero estar en silencio, recordar a Dios, tener un estado de paz y de amor, no sé qué, pero hay algo que me está trayendo, algo externo o en el cuerpo, ¿verdad? no me puedo concentrar, no puedo crear la conciencia del alma y no puedo disfrutar del momento, y si yo no disfruto de eso, entonces no creo el hábito, y entonces llega la situación y ya yo no puedo hacer nada, nada más sufrir, ¿verdad? entonces no queremos eso, ¿verdad?, o sí no. Y también hay otro tipo de situaciones, las enfermedades, muchas, son psicosomáticas, entonces, es muy importante eh, eliminar los estados como de depresión, de tensión, de estrés, de todas esas cosas, de represión hacia uno mismo. Todo eso hay que eliminarlo porque eso produce enfermedades. Entonces... Peor todavía, ¿verdad? Es muy común oír de la gente que está deprimida. Y, y eso hay que eliminarlo rápidamente. Porque se imaginan, ¿verdad? Cuando la persona dice, ay, estoy tan agotada, es que no quiero ni levantarme. Bueno, una vez oí de alguien que no se levantaba, que se quedaba en cama todo el día en pijama. Eso es depresión bastante fuerte, ¿verdad? qué terrible, ¿verdad?, estar en un estado así, hay que evitar llegar a eso, y cuando llegue a un estado así hay que eliminarlo rápidamente, rapidísimo, porque eso no permite vivir una vida agradable, de calidad, y el tiempo pasa, además, ¿verdad?, el tiempo pasa, eh, <coughs> No podemos esperar, por ejemplo, a que otros cambien para cambiar yo. No van a cambiar. Y el tiempo se va. Por eso es que les decía que el, el paso principal es cambiar yo. Y luego pues, empezar por el amor hacia mí. Entonces, cuando se desarrolla ese amor... La persona naturalmente hace esfuerzos por tener una vida de calidad y naturalmente también va abandonando cosas que no le dan felicidad, que creyó que sí, pero no. ¿Verdad? Porque el, el intelecto se refina, entonces uno es capaz de de discriminar mejor entre las cosas, ¿verdad? Y entender que hay cosas que, que no son para mí. ¿no? no me han dado alegría, ni felicidad, ni, ni me la van a dar, ¿verdad? Imitar conductas y actividades y un montón de, de cosas que no tienen ningún valor. Y yo dejando mis valores ahí, en la gaveta. Entonces... Eh, también quería decir que se debe tener como, como la afición, entre comillas, a soltar las cosas, dejar ir las cosas, las situaciones, y poder como soltar y sonreír, por ejemplo, ¿verdad? Aprender a sonreír. Y en eso... Eh, cuando hay conflictos con alguna, ¿verdad? En alguna relación, hay situaciones de choque o lo que sea, tratar de que se resuelvan lo más pronto posible. No seguir con eso. También son fuentes de enfermedad mental o física. ¿verdad? No, no hay felicidad en eso. Cada uno es como es. ¿verdad? y vivir uno así como gruñendo no no puede ser, la vida es, es muy desagradable así, entonces reflexionar sobre esas cosas, los conflictos se tienen que resolver de alguna manera, para no esperar a estar ahí en el, en el lecho de muerte, decirle ojo, no, no, no. <risa> Lo ya, y tal vez la última palabra ya no la oyeron y nos pierden que quería decir algo y fíjate que no pudimos oír <risa> no porque va a haber esa necesidad ¿verdad? de, de soltar esas cosas y en, y en ese momento, bueno y eso si uno está consciente y si no... <risa> Qué terrible, ¿verdad? Bueno, yo los hago reír, pero es así. Entonces mejor antes, ¿verdad? Y que uno pueda dejar el cuerpo. Nos decían hace poquito en una clase que, que no podemos dejar ir la felicidad por nada. Que incluso no podemos dejar felices ni siquiera en el momento de dejar el cuerpo. ¿Sí? así es como debe ser y si la felicidad es una cualidad original del alma no se debe dejar o lo natural sería que no se deje por eso es que hay que trabajar cuando uno está bien y cuando la situación externa también está bien porque en cualquier momento puede no estarlo entonces uno, ¿verdad? no podrían venir aquí tal vez o cualquier cosa, entonces, por eso les decía hace un rato que entender todo lo que uno aprende en el camino espiritual es muy importante, pero no solo entender, sino poner en la práctica, ¿verdad?, eso, eso es sumamente importante. Entonces, eh, entonces, uno debe ser feliz sin importar qué y para eso no debe tener muchas expectativas en los seres humanos en nadie, expectativas en nadie ni en nada expectativas así como que, ¿verdad? debe conocer, cada uno tiene su carácter, sus intereses ¿Verdad? Yo no debo estar esperando que, de que todos van a hacer lo mismo que yo y van a pensar como yo. Y van a, no, no, nadie. Nadie. ¿Verdad? Uno, uno hace cambios en uno y en la casa lo ven raro, aunque los cambios sean buenos. ¿Verdad? Como que no les gusta. Entonces no hay que tener mucha expectativa. Y los últimos en ver un cambio en uno, son los familiares más cercanos. Siempre es así. Entonces hay que tener paciencia, hay que entender, no hay que enojarse por eso, todo está bien. Entonces, la felicidad, además de que es una cualidad original mía, es en este momento en que no estamos en ese estado, es una decisión personal, mía, individual, es algo que yo tengo que decidir hacer. ¿Verdad? No va a llegar, no va a llegar solo, no es que si me saco la lotería voy a ser feliz, ¿no? Peor todavía, porque entonces va a andar siempre con miedo de que le van a robar la plata o que le van a hackear la cuenta peor si se sacan la lotería así que ni compren entonces con esa relación con el ser supremo nosotros aprendemos a no crear más pensamientos negativos que es lo que ¿verdad? más nos invade sino que la negatividad se va yendo poquito a poco y y entonces voy a aprender a crear otro tipo de pensamientos, ¿verdad? Que es como lo que vemos con la meditación, crear pensamientos, darse cuenta, observarse, darse cuenta cómo está pensando uno para poder transformar ese pensamiento y hacerlo, ¿verdad? Diferente, hasta en las cosas más insignificantes, ¿verdad? Porque un día estos me decía una amiga, ay mira, tengo una cantidad de cosas, bueno, como todas las casas, ¿verdad? Llenas de chunches acumulados durante 40 años y todo eso. Entonces, dice, he sacado una cantidad de bolsas de papeles y cuadernos viejos y cosas, ¿verdad? Pero así saqué tres bolsas, yo qué sé cuántas. Ay, no, y me falta, le digo, es que no, no te fijes en eso, fíjate en el esfuerzo que hiciste por sacar eso. Sacar tres bolsas es mucho, bueno, por lo menos para mí, ¿verdad? Entonces, deberías sentirte feliz de que sacaste tres bolsas, porque lo terrible sería no haber sacado nada. Pero si ya empezaste y ya hiciste ese esfuerzo, y ya ¿verdad? Porque uno a veces tiene como que enfrentarse a esa actividad, como decir, bueno, sí, lo voy a hacer ahorita ya, en este instante, ¿verdad? Eso no es fácil cuando se trata de chunches, ¿verdad? Ojalá estén allá en un closet, ¿verdad? Y haya que poner la escalera y todo eso. Y uno no se aguanta la escalera y no había nadie, todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando uno logra hacer algo, tiene que estar feliz de que lo hizo. Sacar un montón de papeles viejos, bueno, es una cosa maravillosa entonces iba más contenta porque ya iba a llorar entonces cuando nosotros nos concentramos en la bondad original nuestra ¿verdad? el alma tiene cinco cualidades originales, todos ustedes saben cuáles son, ¿verdad? No, pero uno por uno. Por... Todos a la gente, no entiendo. Y los que ya llevaron el curso, no sé. Amor, paz, felicidad, pureza y sabiduría. Esas son las cualidades originales del alma humana. Innatas. Innatas esos somos. Entonces, cuando uno se concentra en eso, ¿verdad? O sea, entiende eso, lo vive por medio del silencio, lo entiende, lo acepta, lo reconoce, etc. Se crea la valentía, el coraje para hacer cambios. Se crea naturalmente. No lo voy a poder impedir. ¿verdad? Si yo creo que yo soy eso... Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Verdad? ¿Cómo me estaba viendo? Pero las cosas más insignificantes, vean, lo, lo así, que son como una hormiga estripada, digamos. Como decirse uno, cuando uno se equivoca por algo así, una cosa sin importancia, y uno dice, ¡Ay, qué tonta! Yo le decía a una amiga, no, no digas eso, no es tonta no ¿Eh? es un error como cualquiera no es que es, ¿verdad? no te digas así como una práctica, ¿verdad? como una práctica llega un momento en que eso desaparece del léxico solito bueno, solito con la práctica, digo, pero se desaparece, no es que yo voy a seguir toda la vida luchando y diciendo, Ay, la... no, no yo digo así, esos ejemplillos así porque, porque uno a veces no les da importancia a cosas de que son de todos los días entonces ¿verdad? Eh, ¿cómo es el lenguaje que yo uso para referirme a mí? a este ser valioso espiritual de origen divino divino es que ¿verdad? es mucho <risa> digo es mucho <risa> lo que tenemos a favor <risa> no, lo, no lo que tenemos que recordar sino que es mucho el valor que tenemos a eso me refiero entonces todo eso hay que usarlo para poder hacer esos cambios ¿verdad? y, y tener una vida feliz, o sea si uno se concentra en eso, si uno sabe que uno es eso que está haciendo esfuerzos, que esto y lo otro, siente la alegría, que es precisamente lo que hemos buscado por muchísimo tiempo, entonces, esa alegría además se refleja en la cara de las personas, verdad, en lugar de estar siempre así, verdad, porque es muy diferente que uno esté así porque le da el sol en la cara, a que esté así todo el tiempo. ¿verdad? Porque refleja algo, ¿verdad? Las personas que están con una cara así muy tensa, muy... algo reflejan, no están bien, no están contentas, tienen algún sufrimiento, se nota. Entonces, también eso es importante. Entonces, eh, bueno, eso de concentrarse en uno, ¿verdad? Que le permite a uno ese coraje de decir, sí, voy a hacer un cambio. Voy a cambiar, por ejemplo, no sé, voy a dejar de comer cosas grasientas, por ejemplo. O voy a dejar de comer, no sé, algo que me cae mal, pero me encanta, pero bueno, si me hace daño ya, ya, ya no más, ni siquiera una vez al año que me voy a enfermar entonces después como que es es algo que no existe en la vida de uno bueno, yo voy a poner un ejemplo ¿verdad? también así yo no tomo Coca-Cola desde hace, eh, no sé, puede ser 30 años o algo así o sea yo llegué a pensar no ¿pero cómo es esto? no, no pero es algo como que no existe no tengo ningún como aversión, así como, así como que eso, no, no es así, simplemente para mí no existe y ya está, no, no me afecta de ninguna manera, ¿verdad? no me hace falta, pero no existe en mi mundo, por ejemplo, no tomo eso y ya está, no hace nada, lo que quiero decir con eso es que cualquier cosa que a uno le haga daño y la tenga que dejar, llega un momento en que uno simplemente no afecta, no afecta, no, no dan ganas, no, no existe en el mundo de las comidas de uno, ¿verdad? Porque, porque algo que a uno le hace daño no, no está bien, entonces después se hace natural, que uno no, sin que sea un rechazo así como, ¿verdad? Entonces, ¿qué... Digamos, meditar significa como reunir, concentrar, digamos, las energías del ser que están dispersas por todo el universo, en todo, ¿verdad? Por eso es que al inicio nos cuesta tanto meditar. No podemos concentrarnos en que somos un ser espiritual, una energía, un punto de luz que verá nada porque estamos con 10.000 pensamientos de otra naturaleza verdad entonces meditar es eso como reunir verá concentrarnos en algo con, con suavidad verá con paciencia con, con amor para poder disfrutar crear la experiencia poder entender qué es entrar en el silencio por ejemplo ¿Qué, qué, ¿qué es lo que yo siento cuando tengo una experiencia de silencio? ¿qué es lo que siento cuando tengo un sentimiento de amor hacia Dios, por ejemplo? ¿qué, qué es lo que siento por dentro? ¿qué siento cuando yo me veo como, como una energía espiritual? nada más, ¿verdad? como corporal ¿qué siento con eso? Entonces, verá, las experiencias son lo más importante, no es la teoría. Teoría tenemos, bueno, el disco duro repleto de toda clase de teorías, de, de todo, ¿verdad? Pero no es eso. En el ámbito espiritual es la experiencia lo que cuenta. Es lo que me da felicidad, lo que me da serenidad, ¿verdad? Lo que me hace una persona diferente. Y entonces, eh, por ejemplo, todo lo que sea bloqueos, lo que me hace estancarme, lo que me hace enojarme, eh, los obstáculos, todo eso es algo que existe en las relaciones entre los seres humanos. No existe en la relación con Dios. No existe. Es una relación espiritual de amor, no existe ahí. Por eso es importante tenerlas, ¿verdad? Y tener esa referencia, ¿verdad? Para, para poder también hacer cambios, entender que uno no es eso que era, ese ser eh, irascible y autoritario y mandón y horrible, ¿verdad? ¿no? Es, somos otra cosa, nos hemos comportado así, porque se nos olvidó quiénes éramos, pero no somos eso, ningún ser humano es así, digo, originalmente, ¿verdad?, pero cuando, cuando llegamos a creer que sí, que hay que ser así, y golpearle la mesa a todo el mundo, ¿verdad?, es terrible, porque, bueno, eh, todos sabemos lo horrible que es, ¿verdad?, entonces tenemos que volver a ese estado, por medio de la meditación, de la relación con Dios. Por eso decimos aquí que es muy importante tener todas las relaciones con el Ser Supremo. Es decir, como las relaciones entre los seres humanos están muy mal ahora en general en el mundo, ¿verdad?, entonces, las relaciones, no solo de padre y madre, sino de hermano, de amigo, de compañero, ¿verdad? Tener esas relaciones con Dios, ex explorar eso, ¿verdad? ¿Cómo es el ser supremo como amigo, conmigo? ¿Sí? El mejor amigo de todos los que puedan existir, no, no habrá nunca un amigo como él, nunca no existe, ¿verdad? es el Ser Supremo, es la fuente de todas las virtudes, de todos los poderes espirituales, ¿verdad? nos ama, aunque estemos colgando patas arriba, nos ama igual, porque el Ser Supremo es un ser perfecto, entonces, su perfección, lo que ve en nosotros es nuestro estado perfecto, por supuesto que tiene el conocimiento de cómo estamos, ¿verdad?, y percibe nuestra vibración de lo que sea, pero su mirada está en, en nuestra perfección, sabe que tenemos un estado perfecto, eso es lo que ve, por eso nos ama, ¿verdad? Entonces, recibimos amor y eso es muy importante, sentirse amado, entonces, Tener esa relación eh, de mi, mi, es mi, mi padre, es mi madre, cómo es una madre perfecta, cómo es un padre perfecto, ideal, cómo es el que no puede relacionarse como padre con Dios, pues como madre, sino como amigo, sino como compañero, ¿verdad? Cómo es cada una de esas relaciones en su estado ¿verdad? más elevado y eso es lo que yo desarrollo con con Dios, entonces yo lleno todas mis necesidades todas, y dejo de pelear con los demás y dejo de estar en ese estado de mendigo de paz, felicidad y amor porque todo eso lo recibo de la fuente entonces dejo de, de, de pelear o de esperar, de tener esas expectativas de que no sé, de que fulana me va a hacer feliz, o fulano, o el otro, o el no sé. Porque ya me llené de felicidad, entonces ya estoy feliz. Lo que hago es, ¿qué? Si tengo felicidad, ¿qué hago con ella? Exactamente, ¿verdad? Mi estado es diferente, mi estado ya no, no va a ser... Hostil, digamos, hacia los demás, no van a tener miedo de mí, sino que yo voy a ser una persona serena, pacífica, ¿verdad? Ser pacífico es muy importante, ser 100% pacífico, es una meta, entonces es muy importante. Y por eso es. La felicidad, por eso les decía que es un asunto de un estado donde yo participo activamente, no es que me va a llegar si no hago nada. Tengo que entender, es un estado espiritual, interno, no tiene nada que ver con lo material, pero sí la hemos confundido, ¿verdad? por eso decía al principio que el... El mundo está lleno de felicidad temporal, temporal y pasajera, pero el estado, la verdadera felicidad, es permanente, aunque no me gane la lotería. Y sigue haciendo así más mil.